Hola mis Curlis, bienvenidos a vuestro canal de Curly de YouTube, yo soy Carmen Mange y esto es Curly Mange, <risa> un espacio creado por las mujeres afro, pero sobre todo las mujeres que tienen 4 fe, que tienen ritos y todas aquellas mujeres que quieran eh, pues verse involucradas o estén interesadas en nuestro mundo afro, que es un mundo maravilloso, súper interesante y lleno de mucha fuerza y poderío, ¿vale? Entonces... Hoy vamos a hablar de cómo empezar tu eh, panel de visión o vision board, ¿vale? Ya sabéis que es, es el panel o es la pizarra donde pones fotos, frases motivadoras de todas las cosas que quieres conseguir en este futuro, eh, en futuro o en este año, vamos a ver. Entonces, eh, lo que sucede es que mucha gente se agobia a la hora de empezar esa vision board. Entonces, si quieres saber cómo empezar tu vision board eh, a principio de año y no agobiarte, Sigue viendo este vídeo. Bueno, ben, estamos aquí. Bienvenidos a Curly Mangue. Oh, es que me encanta hablar con vosotros, ¿vale? Es muy importante a la hora de empezar Vision Board, no importa lo grande que sean y la abundante que sean vuestros objetivos, empezar por el objetivo pequeño, ¿vale? Cosas pequeñas a nivel económico, a nivel esfuerzo digamos, físico o fuerza eh, o esfuerzo mental, ¿vale? O esfuerzo creativo. Es súper importante. ¿Por qué? Porque si empezamos por objetivos muy grandes que nos superan a nivel económico, emocional o a nivel físico, nos vamos a frustrar y al final vamos a abandonar, ¿vale? No vamos a hacer caso a la vision board, ¿vale? Entonces, eh, yo como he empezado este año, ¿vale? Yo he empezado haciendo un objetivo pequeñito, a nivel económico, a nivel eh, eh, mental, a nivel físico de esfuerzo porque bueno yo soy una persona que a mí me encantan eh, eh, los perfumes, pero mi perfume favorito es Chanel Número 5, Chanel Número 5. I ¿vale? Dicen que Marilyn Monroe nunca se iba a la cama sin haberse puesto su Chanel Número 5. Bueno, yo no llego a tanto porque es un perfume que es un poco expensive, ¿no? Es a, a little expensive. So, ¿a qué no no puedo eh, ponérmelo todas las noches para ir a dormir? Porque tengo que economizarlo, ¿vale? Y, y, y para que me dure. Entonces, pero sí que me lo he comprado. Porque me parecía que era, era una forma de empezar eh, mi Vision Board de forma elegante, de forma fácil, de forma a nivel económico también. No era un, un, un, un gasto que yo no pudiera eh, llevar a cabo, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar cómo empezaba mi Vision Board con mi Chanel No. 5. So, aquí está. esa es la caja de Chanel, ¿vale? Y este es mi flamante perfume Chanel número 5. A ver si lo podéis a ver. qué eh, eh, eh, eco Chanel número 5, ¿vale? Lo podéis ver, Chanel número 5 <risa> Pues nada, este es mi perfume de Chanel número 5, a ver si lo podéis ver A ver, es que yo no sé si... Sí, bueno, yo creo que por aquí, yo os haré una foto para que lo podáis ver eh, Así, pues este es el perfume de Chanel número 5 con el que yo he empezado el año ¿Y por qué yo he empezado el año con lo que es el personal número 5? Porque es como digo yo, es importante empezar el año haciendo eh, algo importante para ti, damos es cumplir un, un objetivo con el que tú iniciarás ya a complementar lo que es el panel visual, ¿vale? Entonces, eh, comprar un channel número 5 era, no era muy caro, no estaba cerca de mí, es decir, que lo, lo tenía a mano para ir a comprármelo, eh, porque otra cosa hubiera sido comprarme, por ejemplo, un bolso solo, un champ, que me encantan, pero para ello tenía que ir a Madrid o pedirlo por correo para que me llegara a la tienda del corte, y eso, claro, ya conllevaba un tiempo que no, que no quería, a lo mejor, por, por pereza lo fuera, que no se cumpliera. Entonces, yo puse el perfume porque me parecía algo muy fácil de conseguir a nivel económico, a nivel personal, a nivel físico y emocional, ¿vale? Por lo tanto, yo ya he empezado mi Vision Board. Y eso es lo que os recomiendo. Empezar la vision board, pero ya, ya, ya, ya, con cosas pequeñas e ir subiendo, ¿vale? Es decir, si yo en mi objetivo quiero conseguir un coche, pero también quiero matricularme a la universidad, pero también quiero eh, comprarme, yo qué sé, unos zapatos, Empezaré por aquello que sea más fácil de hacer. Es decir, comprar unos zapatos, no conlleva mucho esfuerzo y no son muy caros y son los zapatos normales. Entonces, a partir de ahí ya va, ya va a ser creciendo. Pues matriculando a la universidad porque la matrícula es un poco más cara, pues me matriculo. Pues a ver, con, conseguir el carnet de conducir que es más caro que matricularse a la, la, la, la universidad, pues hecho. El coche, la casa pero siempre creciendo, ¿vale? Poco a poco. Y esa es una forma súper genial de empezar tu vision board sin agobiarte, sin sentirte frustrada, sin abandonar, ¿vale? Repito, empezar vuestro vision board, vuestro panel de visiones o panel de objetivos, ¿vale? Yo os voy a enseñar el mío que está en la pared. Eh, lo voy, a, voy a hacer una foto y voy a, a ponerlo al principio para que podáis verlo, ¿vale? Y así ya sabéis que es súper sencillo. No tenéis que hacer mucho Simplemente seguir las pautas que yo he dado, que es decir, empezar vuestro vision board o panel de visiones o panel de objetivos o pizarra de objetivos con cosas pequeñas, ¿vale? A corto plazo, ¿vale? Luego ir a medio plazo y a largo plazo. Y a nivel económico, exactamente igual. Cosas que valen poco, cosas que valen más o menos un, un, un dinero medio y cosas que valen un dinero ya grande, ¿vale? Es lo mejor. A nivel de esfuerzo también. Cosas con las que tú necesitas hacer un esfuerzo mínimo, cosas de esfuerzo medio y cosas de esfuerzo ya muy grande, ¿ok? Así que espero que os haya gustado este vídeo y nada, se encanta de estar con vosotras otra vez. Os quiero mucho, haremos un directo cuando pueda. Seguimos con el concurso, pero ya sabéis que es un concurso de maquillaje, productos maquillaje de primar, pero que solamente será en península, ¿vale? Se obsequiará la gente en península, ¿vale? Eh, que yo me equivoqué, me equivoqué la otra vez, dije el continente, no sé estaba pensando, no, esa península, ¿vale? En la, en la península, ¿sale? Entonces ahí es donde van a ir los, los, los, los productos cosméticos estos en España, ¿vale? Así que espero um, que participéis muchos en el sorteo. Va a estar constantemente, porque yo siempre, ahora este año voy a estar sorteando cosas, ¿vale? Y nada, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, llevar a cabo vuestro... Visión Boro, panel de objetivos. No es difícil si empezáis por las cosas pequeñas. ¡Chao!